La rectoría, a través del repositorio institucional, pone a tu disposición la producción académica, científica, tecnológica, de innovación y cultural desarrollada por nuestra universidad. ¿Cómo acceder al repositorio institucional? Tenemos dos alternativas. Introduce la dirección ri.uamx.mx desde cualquier navegador con conexión a internet o bien entra a la página de la Universidad Autónoma del Estado de México www.uamx.mx. En la parte inferior izquierda encontrarás el icono del repositorio institucional que te direcciona automáticamente. En la página de inicio del repositorio institucional encontrarás el menú principal conformado por las secciones Quienes somos, Preguntas frecuentes, Contacto y RI. Dentro de la sección Quienes somos encontrarás una descripción precisa del repositorio institucional y los objetivos que persigue. En la sección Preguntas Frecuentes encontrarás respuestas precisas a las interrogantes más comunes respecto al RI y el acceso abierto. La sección de contacto muestra la información de la Oficina de Conocimiento Abierto y los contactos en redes sociales Facebook, Twitter y YouTube para mantenernos en constante comunicación. En esta sección también podrás realizar observaciones y comentarios del repositorio institucional. Solo debes llenar el formulario que se encuentra en la parte inferior y dar clic en Enviar. Recuerda, tu opinión es muy importante para nosotros. La sección RI es para usuarios registrados, es decir, responsables RI en cada espacio académico. En la parte superior derecha se encuentra el total de documentos que alberga el RI. En la parte central del RI encontrarás un buscador y un menú central conformado por Comunidades Universitarias, Estadísticas y Colección Universitaria. Para realizar una búsqueda, debes escribir la palabra clave en el buscador y posteriormente se desplegarán los resultados correspondientes. Al dar clic en Búsqueda avanzada, te desplegará la siguiente pantalla. Aquí podrás realizar una búsqueda que te permite agregar filtros para discriminar y encontrar información más precisa. En la parte de añadir filtros puede seleccionar título, tipo de documento, autor, tema y fecha. En el siguiente combo box puede seleccionar igual a en caso de saber exactamente lo que se busca. Para añadir filtros se recomienda utilizar la opción contiene, ya que esta opción genera una búsqueda menos restrictiva. ¿Cómo realizar una búsqueda añadiendo filtros? Por ejemplo, el libro cuyos datos son título acceso abierto autor Peter Zuber. En la parte de Añadir Filtros seleccionamos Título en el primer combo box. En el siguiente combo seleccionamos Contiene. Por último, ingresamos Acceso Abierto y damos clic en Añadir. Como puedes observar, se ha añadido un nuevo filtro a la búsqueda. Ahora agregamos el filtro Autor. Una vez hecho esto, podemos añadir más filtros o dar clic en Buscar. El uso de filtros hace que la búsqueda sea más específica. Al dar clic en el resultado de la búsqueda, se visualiza el documento. Como se observa, se despliega una nueva página donde se puede descargar y compartir el documento a través de redes sociales y ver estadísticas de consulta. Del lado izquierdo se visualiza la información general del documento. Para regresar a la página principal de RI, dar clic en Inicio o en RI o MX. En la sección de comunidades universitarias se encuentra la producción integrada por cada espacio universitario como rectoría, oficina de conocimiento abierto, redalic, las diferentes secretarías, institutos y centros de investigación, facultades, escuelas, centros universitarios, unidades académicas profesionales, planteles de la escuela preparatoria, centros académicos, centros culturales y cuerpos académicos. De esta manera, podrás consultar la información que cada uno de estos espacios pone a tu disposición en el RI. Ahora, el RI cuenta con una sección de estadísticas, donde se muestra el total de visitas a las comunidades por mes, así como los diferentes países que lo visitan. Esto permite tener un referente cuantitativo de la información más consultada. Dentro de la colección universitaria se encuentran colecciones que se manejan dentro del RI, ordenadas según la tipología documental. Al posicionar el cursor sobre cada icono podrás ver el nombre de la colección a la que se refiere. La producción científica es la información producida con el fin de comunicar y diseminar la ciencia a un público especializado. Dentro de estas se incluyen artículo, preprint, postprint y print, entre otros. Producción académica. Es la información producida con el fin de comunicar y divulgar a través de medios académicos los resultados de procesos de investigación, docencia o extensión. Producción cultural. Son las creaciones tanto individual como de forma colectiva de objetos materiales, pensamientos y formas de expresión social. Dentro de estas se incluyen museos, fotografía, cartel, imagen, entre otros. Producción administrativa. Es la evidencia documental en la que se materializan los distintos actos de la administración universitaria concretados en soportes tecnológicos. Dentro de estas se incluyen planteles de estudio, mapas curriculares, programas de aprendizaje, entre otros. Colección Verde y Oro. La producción de esta colección es suministrada por la Secretaría de Docencia, una vez que ha sido acreditada por el Sistema para Evaluar la Calidad de Medios Educativos, SECME. Una tercera sección está enfocada a temas de licencias, manuales de usuario, normatividad y protocolos de interoperabilidad. En el apartado de licencias se encuentra el manual de licencias de compartimiento Creative Commons, usadas en toda la documentación alojada dentro del RI. En el apartado de manuales para usuario se encuentran los documentos de guía para el usuario, cada uno de ellos explicados de manera sencilla para facilitar su uso y terminología usada dentro del RI. La parte de normatividad contiene las bases legales que sustentan al acceso abierto. El apartado OAI nos da una descripción general del uso de este protocolo en el repositorio y lista los servicios de interoperabilidad con los que cuenta esta plataforma. La última sección está diseñada para novedades y redes. Contando con un banner dinámico enfocado únicamente a las novedades y noticias dentro del RI, el segundo permite seguir las noticias del repositorio en las principales redes sociales de la universidad, en las plataformas de Facebook y Twitter. Hacer uso del repositorio institucional es fácil. La oficina de conocimiento abierto te invita a que lo visites y consultes la producción que la universidad pone a tu disposición.